acciones Sin otoño ¿Qué sería del cuento silencio? sin sonrisas ¿Qué sería de la vida sin cantar? Me pregunto ¿Qué sería? Sin preguntas mi canción Me pregunto ¿Qué sería? Mi marchita sin tu voz ¿Qué sería de la arena sin castillos?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 Su función. Yo con ojitos de asombro me acerqué y le pregunté cómo es que con su canto puede el mundo embellecer? Pajarito pío pío pío pío, pío sin tu nido. Si tú bailas yo me animo a cantar tu pío pío. Pajarito pío pío pío pío soy tu amiga. Si tú cantas yo me animo. Bailar el Pío Pío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 Oh ah.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 Volverán y un abrazo te darán. De mis manos dos aplausos sonarán. Con tus pies zapatea si quieres. Con la voz puedo muy fuerte gritar. Giraremos todos en este lugar. ¡Oh! Si antes, pero se dio así Yo no sabía amarte hasta que lo sentí No precisé manuales, solo verte reír Y entre tantos anhelos ya estabas junto a mí Y me de otro mundo para enseñarme a ver en este hay mucho apuro para verte crecer Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro y aquí me queda. con mi no nos apreciamos Que ponerse a pelear Si me explicas podrás enseñarme a pensar Si me quieres guiar no hace falta gritar Podemos intentar tantas formas de hablar Besos y abrazos Confías en mí, yo me animo a volar Besos y abrazos